para probar un juego que fue el crack de Fernando y estábamos en... en super No, no, no, no, no, no, no, me no, no, no, no, no, A ver gente, a ver No, pero tiene me puse en la esquina Pinche gato resbala y me quedas de Lul Toca pasar corriendo, ya Ya, la cosa es pasar corriendo Ah, tiene menos vida, ¿Qué vida que me... Uh, esto gente, esto Toco de heridas Entendía queda una ¿no? cosa Esta cosa se caía, así que ¡Aaah! No da tiempo de dolor, ¿y ¿cómo se corre? Ay, gente, el... es que la cámara no está bien buena. Pambá ah, me Ah, sí, corre con el espacio, ¿no? Ah, no, con el espacio se adelanta el culo, ¿no? Pero también se debería correr con el espacio, ¿no? ¡Oh, gente. Eso. A ver. ¡Eh, hey, checkpoint, checkpoint, checkpoint! ¡Oh, eso! Eso, gente. Oh. Uh -huh. Posición gamer, ¿eh? Posición gamer. Posición gamer. Uh. Aquí no hay que caerse, gente. Aquí no hay que caerse. Si te caes te mueres. ¡No! ¡Qué chulo! <risa> Cuando vemos que caes te gente. Ya estoy vacío. Recuerda que aquí... Ah, eso! ¡Eso! Ten... no me mata, así que no. Aquí, están de que saltar y gente... ¡Oh! No, no es a... Es que ¿se tengo... ¿Te me olvidó? Es este, yo solo me concentro en de esta parte. ¡Eh! Uh, casi, ¿no? Casi. Casi, todo, casi, todo, casi. No. Gente, voy a poner cámara rápida hasta que lo logre, ¿ok? No, no, no, minutos, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡No! ¡Dios mío! ¡La, la, la, la, la! ¡La, la, la, la, A ver, gente. menos ocho vidas. Mira, que otra Ah, no sé recuerdos de mis hijos. ¿Qué me minutos? Desesperación, ¿me entendida, por favor, alejate, ¿qué? Alejate, alejate, ¡Eso, Esto, gente. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿Qué? ¿Crees que me iba a matar? O no. oh, casi. Aos gente de no No, gente, no... La, la, la, la, la, la, la, la, en el spar ¿no? por andarme en el paro pulete no uh. el, baile oh, oh, el baile del troleo oh oh el baile del troleo oh oh el baile del troleo oh oh el baile el baile el baile del troleo ¡Oh, Eh, ¿Ahora por dónde? ¿Dónde se puede? Ah, ya entendí, ya entendí Y tengo que matar, eh me Tengo que matar, gente me Tengo que matar Ya entendí, gente No tengo que pegarla, solo que si le pego Estoy mal, eh ah. Esto, gente va a tocar mucho lío eh. mucho lío, gente eh. y casi le doy casi, eh, no, eh. casi, eh, eh, eh. que estará un pinche de la tubería eh. eso eso, gente, nos vamos a ver los puedo estar así ¡Ah, oh a ver no el lombo, no el lombo, no el lombo, no. no, no, no. El gato ya me están mm, desesperando, ¿no? Mira la cara que tiene, mira. Ah, te voy a troleando. Ya, te estoy troleando, ¿no? Dígame. Sí, oh, que sí, Aquí va a pasar algo, gente. uh, <risa> uh mi hermano! ¡Hermano Troll! ¡Salen infinitos! Ah, no, solo salen dos. Aquí esto se cae, ¿eh, gente? ¡Se ¡Sí! cae! ¿No se cae así? ¡Uh, gente! ¡Eso! Menos 22 días, gente. ¿Eh? Sí. no. Yo aún me cae. Ah gente no no ha pasado nada, gente. No nada. Ya no, no, no, no. no, no, no. morí por error. 31 minutos por el mod de cnf busqué 31 minutos por el mod de cnf no para revivir una no infancia nunca vi 31 minutos ¿Sí, okay? en mi vida vi 31 minutos entre. en mi pin vida uh, <tose> aleja eso aléjate mi aléjate A ver Ya llevo 13 minutos de trabajo Voy a venir llevando el psicólogo. Este es todo. Me voy a llevar el psicólogo, gente. Pero aquí hay que darle con las estrellas güey? O sea, que es que... no. Uh, in el aire, gente! aire, pum. Hay que agarrar una aire como... ven que ¡Eh! Uh, uh, ¡Eh! What's up, boy? ¡Qué es eso! ¡Qué bueno! A ver, gente. Pa, pa. Eso, ya estamos pro, gente. Sigo sin saber cómo pasar esa parte. ¿Será imposible? No, no creo, no creo. Sé que este juego es troll, pero no es imposible, gente. Ah, gente. Ya estoy esperando. Ya he perdido 40.. Mil. Es que Esto es hermoso, gente. Es que Esto es hermoso. No. ¡Eh! eh, eh, eh. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, gente! ¡Ja, ja. Hay que hacer de que le caiga a este. Esto, gente. Puro, paro, puro, puro, paro. Sí, sí, sí, Entonces, ¿no, gente? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer esa parte en acelerón. Para despachar esa acelerón. Ya llevan tres minutos. ¡Soy grabando! Esto lo pones en plata de países Pero como ya estoy acostumbrado a jugar con la... No me tocó. No me tocó. Ya les voy a ponerlo la cámara ese me tocó mi la cabeza Hay que darle, que que ¡No! ¡Oh! que ahí se no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, gente! aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí señores, si ¿sí? quieren eh lo tienen bastante guau ok, básicamente eh, mejor no lo mismo, ¿Suscríbete? mejor no gente, entonces van a esperar, van a tener que esperar para saberlo aquí gente, aquí mira mira gente, mira eso doble pro crash Va, va, eso, gente. Oh, o te pues lo digo porque bastante lo vamos apartando en el espacio. Así que, si ustedes ven que la cámara se despegita, pues tendré que grabar sin cámara, ¿ok? Porque me estoy dando cuenta. también. ahí, ahí, gente. Ahí, gente. Yo, a ver, lo logramos gente, pasamos oh oh. oh oh no por apurado no otra vez no no sé cómo hice ese cálculo a ver aquí esto, gente. Esto lo hicimos mal. Quizá. Es que no sé con Los señores. Vamos a poner la cámara, rápido. Ahí, ahí, ahí, ahí, gente. Ahí, la cagué. La cagué. Yo, yo, yo, yo, yo, la cagué. Pum, puro, un gente. Eh. Solo lo voy a gente. ¿Qué dijo? Pum, el baile del papa, pa pa pa pa pa pa pa pa ¡Wow! Eso, gente eso no vamos va vamos meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation meditation No. Pero sí me gusta estar el del mago, gente. Si alguna vez este el mago me saludó en uno de sus videos. Yo le digo a mi mamá. ¡Ah, ma parece el edición! Ah, gente. Ah, gente. O sea, yo le doy por darle, gente. Yo le doy por darle. Creo que.. Creo que. No. Papá, Estoy ya. Veinticinco minutos. Por Dios. Ah, papá, papá, con que soy así? No lo entiendo yo es que le da mucho apoyo a esto, haremos la parte de docente Si les gusta que sea este le haremos la parte de docente Mi hermanos mi gente tranquilos gente. Ah. Gente vieron. a a a papá y, yo, y lo vieron. Vea que está chido. Vea que está... Vea que está chido ¿Es este. El papi... Tío. El papi, Gente. Mi ¿Sí, mente no reacciona. Es que mi mente no reacciona a tal atrocidad. Dios mío. Ahora, oh le di, le di, le el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y si es así den like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal y se este video y en